Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy ya es jueves 17 de diciembre de 2020. Ya sabéis que este es el último curso antes de las vacaciones de, de Navidad. Hemos terminado la primera, la primera batería de, de cursos de, de, de este curso académico. Y bueno, ya. De, de Navidad, con el equipo de, con la comisión académica de Yo sigo publicando, ya sabéis que eh, ya prepararemos los siguientes cursos para el resto de, del año. Todavía no tenemos ninguna, ningún curso programado para el resto del año, pero nos reuniremos y ya veremos un poco qué organizamos para después de, de Navidad. Bueno, este vamos a cerrar, vamos a cerrar antes de las vacaciones de, de Navidad, vamos a cerrar con este curso que lo hemos llamado análisis sistemático de la literatura científica con bibliometrics y bibliosanidad. ¿Vale? Que es un software que utilizamos nosotros bastante en el ámbito de, de la bibliometría. Eh, vamos acá aquí, que tengo aquí gente. Vale. Y bueno, ya habéis visto que he compartido, he compartido con vosotros los, los materiales. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí he compartido con vosotros los, los materiales. Realmente en el título me, me equivoqué y, y enfoqué, dije que iba a ser de análisis sistemático. Pero me gustaría hablar de, de, de análisis temáticos y revisiones a nivel, a nivel general de la literatura científica. ¿Vale? Aquí en esta página de Hub, como podéis comprobar, vamos a ver si termina otra gente. Eh, como podéis comprobar, tenéis todos los todos los materiales. Ya sabéis que yo siempre me hago un pequeño, un pequeño guión donde sigo un poco, un, un poco donde pongo un poco la, la, las cositas que quiero explicar para no perderme, ¿vale? Y voy compartiendo algunos enlaces, pocos, pero voy compartiendo, bueno, aquí los tenéis todos en, en, en el iem. Bueno, también está por ahí mi compañero Wences en el chat, ¿vale? Que estará hasta la, hasta la 1 por ahí. Si tenéis dudas o tenéis problemillas con, con la conexión o, o con algunas cosas relativas al curso, pues él lo irá también echando un cable. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que vamos a explicar hoy. Ya habéis visto un poco el resumen porque me había apuntado eh, eh, al curso. Ya sabéis que un poco cuando empecé a hacer la tesis doctoral, yo lo quiero enfocar un poco este curso que eh, a todas aquellas personas o eh, que, que estén haciendo la tesis doctoral y que estéis en esa fase en que la que tenéis que leer muchísima literatura científica, en, la, en esa fase en la que tenéis que haceros con el conocimiento de un frente de investigación amplio, y muchas veces cuando tenemos que hacer frente a toda esa literatura científica eh, es bastante complejo, bastante complejo, porque muchas veces lo que nos pasa eh, es que nos perdemos, nos perdemos en esa literatura y nos cuesta mucho identificar cuáles son las publicaciones relevantes que tenemos que incluir en esos estados de la cuestión, que tenemos que hacer en las tesis doctorales. Vale, entonces, todo este tipo de software, nosotros en bibliometría utilizamos mucho software, que evidentemente los software bibliométricos lo que hacen es, es realizar análisis cuantitativos de la literatura de la literatura científica. Eh, entonces, ese análisis cuantitativo te da a ti un mapa de cómo te puedes mover por esos trabajos, identificando cuáles son los más citados, identificando los autores más relevantes, las fuentes, los temas. Y eso al final es lo que te da un mapa para moverte por una colección grande de... ...de, de documentos, ¿vale? Por tanto, este software os va a ayudar a hacer estado de la cuestión... ...y para todos aquellos que tengan un nivel más avanzado... ...os, os puedo decir que también va a ser de mucha utilidad este software... ...para hacer artículos científicos. ¿Qué artículos científicos? Aquellos que son revisiones sistemáticas... ...o bien también eh, para hacer revisiones convencionales... De, de, ...de un frente de investigación, ¿vale? Entonces, es un software que os puede ayudar a todos. Evidentemente, vaya a ver que es un software bastante, bastante complejo... Eh, ...bueno, bastante complejo no, pero tiene muchísimas opciones... Y, entonces, la, en este curso vamos a ver algunas cositas más, vamos a ver lo principal, las la principales opciones del software y, y, y los principales análisis que hace. Pero, bueno, eh, yo creo que con, con la visión general vaya, muy, vaya, a ver y vaya a ser capaz de captar cuál es la utilidad de, de, de, de, este, de este software o de esta aplicación de, de R. Vale, os he puesto aquí una nota, ¿vale? Porque eh, el curso, evidentemente, va a estar centrado eh, eh, en Alzágua bueno, el 95% de... De, del contenido pero ya sabéis que cuando vamos a trabajar con bien para realizar el, el estado de la cuestión revisión análisis sistemático, entran en juego muchísimos factores hay que saber muchísimas técnicas hay, ya sabéis que estos tipos muy las revisiones sistemáticas tienen una serie de protocolos de flujos que hay que seguir ya sabéis también que para hacer eh, una, un buen estado de la cuestión tenéis que manejar de manera experta las bases de datos bibliográficas ya sea online o, o Scopus, y además eh, ...tenéis que aprender a elaborar eh, adecuadamente ecuaciones de búsqueda. Todas esas cuestiones las vamos a ver, pero vamos a ver de pasada... ...porque he preparado un caso práctico general para que veamos... ...pero el objetivo de, de este curso es no enseñaros eh, esta parte básica... ...de las revisiones sistemáticas, de las revisiones convencionales. ¿Vale? Os lo digo porque, para que le deis un vistazo, por ejemplo... ...he puesto aquí el curso que dio nuestra compañera de educación... ...¿vale? Sobre revisiones sistemáticas en las ciencias sociales... Que, era, ...que fue bastante bueno y os puede ayudar un poco, digamos, ese, ese curso que les se le da, pincháis, ese curso sirve perfectamente de marco, este que tenéis aquí, vale que lo tenéis compartido, este que tiene nuestra compañía o sirve de marco perfecto, ¿vale? Para, eh, para digamos, enmarcar este curso de bibliométrica, si no hay una cuestión específica sobre, sobre este. Bueno, os he puesto aquí de esta manera, si, si he querido hacer una, un, para los que no estáis tampoco tan familiarizados con estos conceptos, si, si he querido hacer... Eh, un pequeño Unos pequeños apuntes sobre la sobre análisis sistemática y, y, y las revisiones. Uy, vale. uh, vamos a ir cerrando ventanas, perdón. Aquí, aquí, vale, sobre las revisiones sistemáticas y sobre las revisiones convencionales. Bueno, he puesto aquí una, una fuente simplemente a título informativo porque me ha parecido sintética. Bueno, recordaros, cuando revisamos un tema, ya sabéis que hay tres tipos de estudios, que, que podemos hacer, ¿vale? Tres estudios principales. Los tres estudios principales son una revisión de la literatura, que es lo que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a hacer una tesis do, do, doctoral, una revisión de la literatura, conocer cómo se encuentra un tema de manera general. Normalmente esta revisiones de la literatura tiene un componente eh, muy cualitativo. Porque Hola, ah, Daniel, ah, ¿Sí? creo que pensamos que estás intentando compartir algo en la pantalla, pero nosotros no estamos viendo sí. nada. Ah, perdón. Sí, estoy intentando compartir, pero bueno, no, no era todavía necesario compartirlo, ¿vale? Gracias por avisar, avisarme de las cosas, porque yo le estoy hablando al ordenador y no me entero y no me entero muy bien. Muchas gracias por avisar, eh. Pero bueno, aquí la aquí la tenéis. De esta manera no era necesario. lo tenéis todo el Jihad, estaba simplemente haciendo la introducción y no había empezado todavía. A, a comentar. Bueno, como os como comentaba, cuando analizamos literatura científica tenemos estos, estos tres tipos de estudios que podemos hacer, el más general, el más básico, porque tenemos que aprender ya desde el inicio en la, la revisión de la de literatura, como pone aquí, me gusta este este cuadro porque es bastante sintético, Vais ¿vale? es que ponéis que simplemente la cuestión de, de la revisión literaria, cuestión, lo que hace es resumir un tema amplio, ¿vale? un tema bastante, bastante amplio. Pues se trata de, de resumirlo y ver cuáles son las principales aportaciones. Y tiene un componente cualitativo porque implica que vosotros vais a tener que leer eh, todas esas toda esa contribuciones, ¿vale? Y ver el valor que tiene. También, eh, eh, bueno, aquí eh, la revisión literaria además implica el uso de muchísimas fuentes de información, y combinar esas fuentes, en fin. Eh, es la parte principal que tenéis que hacer en Es decir, después también hay otra revisión que haya mucho más específica que la, eh, el análisis sistemático de la literatura científica. ¿Vale? Este análisis sistemático sí implica que vamos a trabajar con un aspecto muy concreto de la literatura científica. ¿Vale? Y ver qué respuesta han dado a una pregunta de investigación, pero ya a una, una cosa muy concreta. Claro, si es una pregunta de investigación muy concreta ya implica que la, por ejemplo, las ecuaciones de búsqueda, la selección de la base de datos ya es más específica. ¿Vale? Y evidentemente el conjunto de registros eh, no son tan no son tan amplios como puede ser en una revisión convencional. Digamos que, por ejemplo, para una tesis doctoral tenéis que manejar en torno, una tesis doctoral convencional, no por artículo, ¿vale? Tenéis que manejar en torno a lo mejor 300, 350 referencias bibliográficas, ¿vale? Porque no solo tenéis que... Eh, no solo tenéis que buscar referencias sobre el core o sobre la literatura fundamental de vuestro tema, sino también del marco, marco teórico en general. En la revisión sistemática, no, la revisión sistemática es una pregunta de investigación y voy a buscar qué han dicho o qué han escrito sobre esta, esta pregunta. Por tanto, por eso es más sistemático, vale porque está ya perfectamente todo, todo definido. Después hay una especie de... de de revisión más especial yo no soy experto en estas que son los meta -análisis. los meta lo que hacen es coger revisión sistemática y ver qué dicen esas revisiones sistemáticas aquí veis un poco en este eh, eh, en este en este universo que se veía en esos tres círculos vale veis un poco cuál es la relación o o, o cuál es el alcance de cada uno de estos tipos de análisis veis que toda la, la revisión literaria es muchísimo más amplia la sistemática un poco más chiquitita y la metaanálisis va dirigida exclusivamente al análisis sistemático ¿Vale? simplemente recordaros eh, este universo de los tres tipos de estudios que hay si os, si os vais a, a algunos de los muchos artículos que hay hablando de revisiones sistemáticas, vais a ver también que esta clasificación es mucho más, más amplia e incluso un poquito más, más compleja, pero bueno, aquí simplemente lo que quería era eh, enmarcaros eh, también os recuerdo, por ejemplo, que en el caso del la, de, de la análisis sistemático, tenemos lo que son los protocolos, por eso son análisis sistemáticos, porque ya está bastante estandarizado. Hoy he puesto aquí un enlace para los que no estéis familiarizados en la realización de análisis sistemáticos del protocolo Prisma, que ya lo explicaron nuestras compañeras de educación y que aquí en los diferentes cursos ya se ha visto varias veces, ¿vale? De cómo hay que hacer un una revisión sistemática. Veis que la revisión sistemática eh, es un problema que ha preocupado muchísimo a, a los investigadores, se han establecido bastante bien cuáles son los pasos que hay que seguir. Simplemente con que cogéis uno de estos protocolos, veis que están todos los pasos perfectamente establecidos, no tendréis problema a la hora de realizar este tipo de revisiones sistemáticas. He querido ilustrar también eh, esta revisión con un caso real, por ejemplo, en este caso, en el, el caso de este trabajo científico, ...para que veáis un poco en qué consiste este tipo de revisión sistemática o revisión general. Un momento. Aquí. Vale. Bueno, veis que normalmente todo este tipo de revisiones tienen un diagrama de flujo de trabajo... ...y el diagrama de flujo casi siempre consiste en, mi, en el mismo esquema. ¿eh? ¿Qué tema de investigación quiero investigar o qué tema, sobre qué tema quiero hacer la revisión bibliográfica? Y es fundamental, tengo un tema de investigación, tengo que trasladarlo a un lenguaje. Lo que llamamos nosotros en documentación a un lenguaje documental o lo que es más común, la ecuación de búsqueda, o como pone aquí eh, en esta publicación, la frase de búsqueda, es decir, tenemos que traducir nuestra pregunta de investigación a una serie de palabras clave que se unen por operadores booleanos. Bueno, no, tampoco nos vamos a atender mucho en esta fase de, en esto de, la, de la ecuación de búsqueda, porque nos da para, para otro curso, pero bueno, una vez traducido nuestro frente de investigación a una ecuación de búsqueda, tenemos que seleccionar la fuentes. Y fijaros que cada, aquí, por ejemplo, en un trabajo sobre, sobre ciencias de los deportes han escogido SportDiQ, Web well Knowledge, o sea, la web Science, TSEO, Dialnet y ProQuest seleccionáis la fuentes, lancéis vuestra búsqueda y cada fuente, como veis aquí, nos dará nuestros resultados que combinamos en una única base de datos, ¿vale? Y son las publicaciones que integran eh, nuestra revisión. Claro, fijaros que aquí eh, este autor tiene 54 publicaciones porque el tema es súper concreto, pero imaginaos si tenemos 500 o 60 publicaciones, la cosa es bastante compleja y para llegar a ese numerito, esos 54 de publicaciones relevantes, necesitamos algún tipo de ayuda. Y aquí es donde entra el juego, el juego este este software vale más cositas que os cuento de la introducción bueno comentaros que mira eh, para hacer revisiones tanto análisis de la literatura como para hacer análisis sistémico... como para hacer metaanálisis hay diferentes tipos de, de software vale tenéis que un poco diferenciado diferentes tipos de software porque cada uno tiene su especialización pues puesto aquí tipos de software ya sabéis existen eh, el software de gestión de referencia bibliográfica vale Tenéis Sotero, tenéis Mendeley, en fin, tenéis varios, varios tipos de software de gestión de referencias bibliográficas, ¿vale? Que simplemente lo que hacéis es crear una biblioteca virtual con vuestras referencias y aprendéis a gestionarla. Vosotros podéis hacer perfectamente eh, un, un, un análisis, una revisión con, con este tipo de software, porque os permite hacer anotaciones, os permite añadir etiquetas, en fin, os permite crear índices, es bastante, son bastante útiles para hacer revisiones, lo que nos da una visión de la literatura general, ¿vale? Eh, también vi, vimos que hay otro, otro tipo de software ya más especializado, sobre todo para hacer revisión sistemática y, y meta-análisis, que es eh, el software en vivo, por ejemplo, este software de investigación cualitativa que hemos dado aquí muchísimas horas de este curso. También otros compañeros de educación han dado varias sesiones de, va de, de varias horas de este curso. O sea, tenéis también los cursos colgados, los podéis ver y, y también se trató este tema. ¿vale? Ya sabéis que os permite ya enlazar un artículo con otro, establecer relaciones entre artículos, permiten anotar, etcétera. Y después existe el software que vamos a ver, eh, software que os llamo aquí de análisis cuantitativo estructural o software bibliométrico, vale, he puesto aquí el ejemplo de Bob Viewer, nosotros vamos a que es un software que dado una colección de documentos eh, relativamente grande, este software lo que hace es dar una visión cuantitativa, una visión general de, de, de, de esos documentos, de manera que os hace, digamos, un preanálisis y vosotros tenéis esa visión general del campo y os ayudará muchísimo. Bueno, esto es un poco lo que quería contaros, porque yo digo no era el objetivo centrarme demasiado en este tipo, en este tipo de aspectos, pero esto es lo que quería contaros sobre las revisiones para repasar un poco los, los conceptos básicos. Vamos a entrar en el tema de, de bibliometrics. Aquí os he puesto que tenemos un pequeño manual, ¿vale? Tenemos este pequeño manual que tengo por aquí, aquí lo tengo, ¿vale? Es un manual muy básico que lo tenemos de, para otros cursos. Y bueno, aquí os quiero contar algunas cositas de, de este manual en esta primera parte, ¿vale? Pero antes de entrar en el manual... Os quiero decir, mira, aquí, ¿cómo puede ayudar Bibliometrics? Eh, Esta tarde, bueno, luego lo corrijo. ¿Cómo puede ayudar Bibliometrics eh, en, la, en vuestra tesis doctoral? En vuestra tesis doctoral o en la elaboración de un artículo de revisión en cualquiera de sus tipologías. Vale, bueno, he puesto aquí simplemente, como he comentado ya un par de veces, nos va a ayudar a identificar y explorar una literatura científica con técnicas objetivas. O sea, el objetivo es sacar una serie de indicadores de, que nos permita valorar objetivamente la información científica con la que estamos con la que estamos trabajando, o he puesto aquí alguna referencia, esta referencia está muy chula eh, y yo, yo animo a que lo leáis con tranquilidad, que mira, se llama Mejorando una revisión sistemática eh, con automatización y, y, y, y bibliometría, es decir, con técnica automática y con, con técnica bibliométrica. ¿Vale? Es decir, a una bibliografía, como vi comentando, utilizar una serie de técnicas que nos relaje o nos permita quitar trabajos que no son relevantes, ver cuáles son los relevantes y además tener una visión general. Os recomiendo que le dé una visión detenida porque eh, es bastante interesante y aquí combina muy bien todos los protocolos que se siguen en la revisión sistemática y además combina muy bien cómo puede ser utilizada la bibliometría en cada una de, de sus fases. ¿Vale? Esa referencia os, os recomiendo que la leáis con, con, con tranquilidad. Bueno, aquí también os recomiendo que fijar este software, como he dicho aquí, ayuda a familiarizaros con la literatura científica y hacer ese estado de cuestión a First Paper. Cuando, cuando hablo de, de, del First Paper en la tesis doctoral, me refiero a que es muy interesante cuando estáis trabajando eh, o cuando estáis empezando con, con la tesis que un primer artículo sea precisamente hacer un artículo de revisión sobre el tema. Se supone que cuando hacéis la tesis doctoral sois las primeras personas, los primeros investigadores e investigadoras que van a afrontar un tema de investigación. Por tanto, no hay nada escrito sobre ese tema. Hay es escrito pero no sobre específicamente sobre la cuestión que a tratar vosotros. Por tanto, vais a ser los primeros expertos o las primeras investigadoras que van a tener una visión de conjunto sobre un tema de investigación o sobre una pregunta de investigación. Entonces, en ese momento, en el que además tenéis que leer muchísimo y tenéis que revisar toda la literatura, en ese momento podía hacer un, un estado de la cuestión, un artículo relativo al estado de la cuestión sobre, sobre ese tema. Hacer una revisión y publicarlo como artículo científico. ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero, que, que os puede ayudar este software para ese paper. Importante, este software no sustituye a la lectura de los documentos. El software te da una visión general de lo que ocurre con esos documentos, de los actores, de la estructura, pero evidentemente los documentos los tenéis que seguir leyendo. Y evidentemente, como pongo un poquito, como pongo abajo, tenéis que utilizar este software con otro tipo de. complementariamente con otro software como Sotero, donde vosotros ibais si haciendo las anotaciones específicas de lo que ocurre con vuestra literatura. ¿Vale? Os he puesto aquí que, que, en definitiva, o en mi opinión, eh, Bibliometria lo que va a ayudar es a responder las cuestiones básicas o las preguntas básicas que, que debe responder una revisión, en cualquiera de sus tipologías. Por ejemplo, estas son las preguntas básicas. Cuando se hace una revisión bibliográfica, estas son las preguntas básicas que, que, que tendría que responder esa, esa, esa, esa revisión. ¿Cuáles son las teorías, conceptos y ideas clave? ¿Cuál es el campo epistemológico y ontológico de la disciplina? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las principales controversias? ¿Cuál es el origen del tema? ¿Cuál es la estructura y cómo se organiza el conocimiento sobre ese tema? ¿Cuáles son las cuestiones y problemas que se han investigado? Todas esas cuestiones, todas estas que estáis viendo aquí, todas estas preguntas a las que la revisión debería responder, las podéis responder, podéis tener una visión general muy aproximada y muy precisa gracias a, a este software Bibliometrics. Aquí no lo pone, pero otra pregunta eh, que, que, que habría que, que incluir es ¿cuáles son los actores? Es decir, ¿cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son las revistas que... ...forman parte de, de, de ese frente de investigación o sea, de, de esa cuestión que estamos que estamos revisando. Os he puesto aquí también, para que tengáis también material de, de lectura, a todos aquellos que queréis profundizar, os he puesto aquí el enlace a, a, a la fuente de la imagen, vale, que, que se llama Utilidad y tipos de revisión de la literatura, que es un artículo muy básico que os puede ayudar también a introducir y a seguir profundizando en, en el tema. Vale, bueno, entonces el biométrico más o menos ya sabía en qué, en qué os puede ayudar, puede ayudar perfectamente a resolver todas esas preguntas de, de, de una revisión. Y vamos a pasar un poco, os voy a explicar a nivel general eh, este eh, el software, ¿vale? Un poco las características básicas, un poquito por encima, no me voy a extender demasiado, porque quiero a continuación ver estos dos puntos, introducción y primeros pasos, ¿Vale? Y ve un poco las fuentes que, que podemos utilizar. Y después me voy a centrar di directamente para hacer la cosa un poco más, más, más didáctica. Me voy a centrar directamente eh, en un caso práctico. Que vamos a ver aquí en el ordenador. ¿vale? Voy a cargar los datos. Eh, voy a hacer la búsqueda en Google Lo voy a descargar. Lo voy a cargar en Bibliometrics. ¿vale? Y aquí vamos a seguir este, ca este caso práctico. Vamos a dejar esto por aquí. Vale, perfecto. Eh, entonces, como comentaba, eh, en este manual voy a encontrar un poco la, las cuestiones básicas de, de, de Bibliometrics y simplemente aquí comentar algunas cositas. Bueno, os puedo decir que bibliometría, en Bibliometría tenemos, eh, tenemos muchísimos muchísimo software bibliométricos de diferentes características, pero en los, en los últimos años o lo sí, en los últimos años, en los últimos cinco años se ha impuesto este software que se llama eh, que se llama bibliometrics Tiene una característica fundamental, que ya sabéis que, que también son unos temas que hemos tratado mucho y yo sigo publicando y es que está programado eh, en R. Ya sabéis también que todo lo que es este programa actualmente en R, al ser un sistema muy colaborativo que va por paquetes y hay cientos de personas desarrollando esos paquetes, eh, todo lo que sea sobre R tiene garantía de futuro porque normalmente eh, hay muchos desarrolladores a nivel mundial que van mejorando y haciendo diversas paquetes de, de software. La comunidad bibliométrica puede decir que adopta este software eh, como estándar o al menos como, como uno de los software más interesantes y lo estamos utilizando, ba y lo estamos utilizando bastante. Eh, Importante, no asustéis, vale, ya, ya, yo sé que cuando decimos la palabra R, aquí muchas veces en el foro no, no, yo sigo publicando, nos asustamos un poco. El primero yo, porque ya sabéis que no, no soy experto en el tema, pero ya sabéis que hay una cosa en R que se llama William Shiny que permite, eh, que permite hacer aplicaciones con un interfaz. Por tanto, aunque no sepa R o gracias a este BiblioSigny os va a crear un interfaz automáticamente para que podáis utilizar el software, aunque no sepáis R Y va a permitir trabajar, aunque no tengáis muchos conocimientos de, de, de este lenguaje de programación. Vale. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar, que está hecho en R, vale, que no os tenéis que asustar, porque aquí vamos a lo vamos a ver con su aplicación BiblioSigny. También quería darle un aquí un pequeño homenaje a estos son los, los, los creadores de... De, del software, que es Massimo Arias, y, y Corrado Cugurrullu, Cucu, que son investigadores de, de, de Nápoles, son las que han desarrollado eh, este software, y los, tuvimos la suerte de tenerlo aquí en un seminario en Granada que, que organizó Fernanda Escano y la Facultad de Educación, y son una gente súper simpática y súper colaborativa en, en esto de la ciencia. Ya habéis visto que tiene la generosidad de desarrollar el software y ponerlo a disposición, y bueno, ellos son los creadores de, de, de este software. Eh, Aquí he puesto también que eh, este software tiene una, una página web propia, aquí la tenéis, ¿vale? Eh, tenéis el enlace del manual que se llama bibliometrics.org, donde podéis encontrar muchísimo material didáctico y muchísima información sobre cómo manejar este software, ¿vale? En la página web veis que tenéis aquí eh, todo tipo de material didáctico, documentos, ¿vale? Tutoriales, toda la zona de descarga. O sea, que lo tenéis todo ahí perfectamente perfectamente explicado. Yo lo que estoy haciendo simplemente es apuntar algunas cositas, pero no, no nos vamos a detener, como digo, porque si no estaremos todo todo el día. Vale, tenéis que dar un vistazo a los he detenidos porque vais a encontrar muchísimas cosas de, de, de utilidad. Bueno, Carlos es lo que hace? Os voy a comentar un poquito. que hace Bibliometrics? Tampoco voy a tener porque promueve es, es, es, realmente cómo trabaja en, en tiempo real. ¿vale? Nos permite, fijaros, bibliometría nos permite hacer de una colección de documentos que hemos descargado de una base de datos diferentes tipos de análisis. ¿Qué análisis? Nos permite analizar fuentes es decir, eh, dónde están publicados los artículos, sobre todo revistas científicas, nos permite identificar autores y nos permite hacer análisis también de los documentos específicos, ¿vale? Identificar documentos altamente citados, hacer redes de me etc. Tiene niveles de análisis, que son esos tres niveles de análisis, pero también tiene niveles estructurales. Los niveles estructurales están muy chulos porque nos permiten sacar la estructura, que, o emerger una estructura debajo, que de es la estructura que hay debajo de esos documentos, de tres manera es diferente, una estructura conceptual a partir de los términos, la estructura eh, intelectual a partir de las relaciones que se establecen entre los actores y una estructura social a partir de la, de la colaboración científica. Estos son los dos tipos de análisis principales, análisis de, digamos, de actores y después análisis de, de, de, de carácter estructural. Todo esto lo vamos a ver ahora más, más tranquilamente. Y por supuesto calcula cientos de cientos de, de indicadores. ¿vale? Dale un vistazo y calcula muchísimos indicadores. Fijaros, otra cosa que os quiero que os quiero comentar. Aquí os he puesto en este manual, vale, cómo instalar, eh, cómo instalar Biblio Shiny. Ya he comentado que la instalación es bastante fácil. Tenemos que hacer varias descargas, pero aquí lo tenéis todo. Pasito a paso, no podéis equivocar. Entonces, con eso, cuando hemos hecho algún curso, siempre hay algún error. Si tenéis algún error, ya sabéis que siempre estamos ahí en el grupito de Telegram, nos preguntáis quién haya y tiene problemas para instalarlo y, y, y, y ahí intentamos resolver la, la cuestión. Vale, el caso simplemente es que tenemos que instalar R, ¿vale? Tenemos que instalar R en su última versión. Os he puesto aquí el enlace. Tenéis que instalar también, eh, bueno, aquí veis que que tenéis que utilizar esta opción, instalar R for the first time. A continuación, os tenéis que, que instalar RStudio, ¿vale? Por tanto, tenéis que instalar el R, tenéis que instalar RStudio. Y una vez que tenéis RStudio, ya sabéis que en R os tenéis que instalar lo que llaman los paquetes, ¿vale? Os aparecerá una consolita como esta cuando tengáis RStudio, cuando lo arranquéis, y tendréis que instalar unos paquetes. Los paquetes son muy fáciles de instalar porque simplemente consiste en la consola de comandos en poner instalar el paquete de bibliometría y una vez que tenemos instalado el paquete de bibliometría lo único que tenemos que hacer ya es, veis aquí la consolita vale vais a encontrarlo cuando cuando pongáis en marcha red studio que tenéis esta consola vale en esta zona superior escribir los comandos que os he indicado y no deberéis tener problemas ahí las tenéis los dos comandos library la biblioteca de bibliometrics y bibliosigny por tanto estos dos comandos es lo único que tenéis que eh, es lo único que tenéis que escribir en r que tampoco es mucho vale para poner el software en, en marcha vale por tanto instalamos r instalamos r studio pongo los dos comandos lo ejecuto y no deberíamos tener ningún ningún problema y ahora como pongo aquí ya podemos empezar a trabajar una última cuestión sobre este manual que me gustaría comentar claro aquí fijaros esto es fundamental que, que, que, que lo veamos Ay, ya me he ido para atrás perdón aquí eh, es fundamental que lo veamos fijaros ¿Esto qué es? Estas son las fuentes. Evidentemente, Bibliometri no trabaja con todas las toda la bases de datos bibliográficas, pero sí trabaja con las bases de datos eh, principales. Trabaja con Web of Science, ¿vale? que deberéis conocer ya todos, con Scopus, con Dimension. Estas son las tres grandes bases de datos bibliográficas de carácter multidisciplinar pero vamos, Dimension es como, por ejemplo, tienen una cobertura fantástica de la literatura científica, o sea, ya sabéis que es más reducida, pero es más selectiva, y, y, y es una selección de la mejor literatura mundial, pero con cualquiera de las bases de datos podéis hacer un análisis sistemático, o un análisis general de, la bibli de, de una bibliografía, y después tenéis también alguna base de datos especializada. La más conocida de las dos, pues tenéis aquí eh, PADME, que ya sabéis que es la gran base de datos biomédica. De todas esas fuentes podéis hacer análisis con, con bibliometrics dos cuestiones fundamentales sabemos la fuente de información pero ya sabéis que cuando estamos en una fuente de información tenemos que hacer descarga de los datos eso implica que tenéis que conocer los formatos de descarga vale porque en un momento dado tenéis que descargar esos datos de la base de datos e introducirlos en bibliometrics fijaros que web of Science tiene tres formatos con los que, que podemos descargarlos e introducir en bibliometrics que Plain Text y el formato no en Scope vamos a trabajar con vistas con un CSV en Dimension con un formato especial que bueno que llaman Bibliometric mapping que, no, que es también un CSV o en formato Excel y en PadMap, vale aquí pues también podéis trabajar con los con los txt vale por tanto cuando estoy en la base de datos tengo que estar muy atento a qué tipo de datos descargo porque habrá muchas veces como que hay muchas zonas de descarga y no todas ellas son compatibles vale con con, con el software. Aquí tenéis las que son compatibles, las bases de datos con las que trabajáis y aquí las extensiones compatibles. ¿Vale? Eso tenéis que estar atentos porque puede dar errores de carga. Os he puesto aquí, ya para que lo veáis tranquilamente en casa, algunos ejemplos de los diferentes formatos. Es importante que le dé un vistazo para diferenciar un poco la, los diferentes formatos en que puede tratarse la, la, la información científica. ¿Vale? Y he puesto aquí también, por si, por si os perdéis, vale, cómo se exportan los datos. Nosotros en el, en el caso práctico vamos a ver cómo se exportan desde WebScience, pero bueno, aquí tenéis, he pues puesto cómo se, exportan, cómo se exporta desde WebScience. Tenéis un ejemplo, ¿vale? Y también tenéis un ejemplito de Scopus. Cómo se exportan los datos desde Scopus. Vale, ahí tenéis un poco todas las opciones que tenéis que hacer y cómo las exportáis, las cargáis en biblioteca Bueno, esto es un poco lo que quiero que veamos del manual y ya vamos a pasarlo a, a, a la parte más más práctica no sé si tenéis alguna duda por ahí si tenéis alguna duda la hacemos porque vamos a pasar ya a la, a, la, a la parte más práctica vale bueno hay cosi cositas de la instalación no nos vamos no vamos a, a entretener ahora vale esas cosillas las resolvemos si queréis por el, por el telegram o si está guay por ahí también que, que, que le dé un vistazo bueno está guay bueno, por ir respondiendo vale bueno, entonces voy a pasar directamente a, al caso práctico y después, si queréis, ya al final, como hacemos siempre, echamos un ratito de, de charla. Bueno, he puesto aquí, he puesto aquí un caso práctico real en todos sus pasos. ¿Vale? Desde el principio. Yo me he puesto aquí el ejemplo que siempre pongo en estos cursos, que quiero revisar la literatura científica internacional más reciente sobre el tema de las métricas, que es el tema que yo me dedico, uno de los frentes de investigación a los que yo los que yo me dedico. vale Entonces, bueno, pues aquí definido, ya sabéis, hemos dicho que cuando hacemos una revisión hay que empezar a definir cositas. Si vamos a una revisión, en este caso, de la literatura científica internacional, yo voy a escoger Web of Science Core Collection, ¿vale? que esta base de datos que tengo que tengo aquí. Bueno, esta vez ya lo hemos visto también en varios cursos, esta base de datos, ¿vale? Y la he en muchos cursos, pero esta base de datos, si sois investigadores, ahora tenéis que apoyar de arriba abajo, lo tenéis que conocer muy bien, porque es la base de datos donde está la, la, la literatura científica, la mejor, ¿vale? Porque es una base de datos muy selectiva, que solo interesa a las mejores revistas, y además tiene muchísima información, muchísimos metadatos que, que, que nos permite hacer búsquedas bastante, bastante avanzadas. Bueno, vale, bueno, pues tengo seleccionada la base de datos, ¿Vale? Eh, entonces, bueno, aquí he puesto aquí que hay que definir bien los parámetros de búsqueda. He puesto palabras, que vamos a utilizar para buscar el tema, qué base de datos índices vamos a utilizar, qué periodo cronológico. Yo en este caso, evidentemente, como no tenemos mucho tiempo, he cogido un tema bastante fácil y he cogido el tema de la métrica ¿Vale? Aquí lo tenemos. Voy a poner voy a buscar sobre la métrica El tema de la almétrica es una palabra tan... define también el Frente de Investigación. Y todos los artículos que hablan sobre la métrica... tienen que incluir palabras métricas por un, casi con una única palabra, ya tengo la ecuación de búsqueda. Vale, voy a seguir definiendo un poco mi ecuación de búsqueda, porque quiero, he dicho que quiero hacer de la literatura reciente. Vale, pues voy a escoger los últimos cinco años. Y fijaros, cuando estamos en Wea o ¿vale? Vamos a buscar aquí en Weas o eh, Tened en cuenta siempre esto: la web Osayan tiene un saco de índices de citas, tiene todas las índices de citas. Vale, yo me voy a centrar en las bases de datos principales de Web of Science. Veis que está aquí conference, libro, ¿vale? Pero yo me quiero centrar en estas tres, tres índices de citas que ya sabéis que son los principales de Web of Science y donde están las mejores revistas científicas. Por tanto, mi búsqueda va a ser bastante selectiva. Los artículos publicados, las mejores revistas científicas del mundo que han publicado sobre Almetria en los últimos cinco años. ¿Vale? Creo que esta es la búsqueda que tengo aquí. La tengo aquí. Esta es mi búsqueda. Vale, perfecto. Vamos a ejecutar la búsqueda. ¿Vale? A ver qué pasa. Y me salen 429 trabajos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tengo… Fijaros, si yo, como investigador, tengo que afrontar aquí la lectura de estos 429 trabajos… En fin, es bastante, bastante complejo, precisamente el software biométrico que va a con estos 420 metros bajos es un mapeo y una identificación de las principales características de los mismos. Ojo, fijaros que aquí ya eh, aquí ya podemos incluso ver un poco cómo se configura el tema, en qué año se está publicando, en qué área científica, qué tipología de documentales, o incluso información bastante útil, como qué autores son los que más publican sobre el tema, aquí tenemos los autores, o incluso nos permite ver aquí cuáles son las revistas que más están publicando. ¿Vale? Una información que también vamos a tener en Bueno, pero análisis, el análisis, los análisis o estos preanálisis que se hacen para conocer un, un tema, precisamente estas opciones son las que nos permiten tener esa, esa visión general. Este sería un preanálisis muy básico, pero ya fijaros nos da información bastante, bastante buena. Bueno, no me quiero detener aquí en Web of Science, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez que tengo definida la búsqueda, tengo 429 registros, tenemos que exportar. ¿Vale? Hemos dicho que aquí... Bueno, bueno, aquí estamos, descargo mi registro. ¿Vale? Eh, estamos en la fase de descarga, ya hemos identificado un total de 429 registros. Es importante siempre, cuando hacéis revisiones, que guardéis esta búsqueda, como he hecho yo, ¿vale? Esta búsqueda os la lleváis y la guardáis, porque si en el futuro tenéis que intentar volver a reproducirla, aquí tenéis todos los datos que ha generado. Bueno, aquí veis que hemos buscado en topic, el time spam, el tiempo que hemos utilizado, los índices de cita. ¿Vale? Pero bueno, muchas veces aquí he utilizado una palabra, pero si estamos 10 o 15 es importante que guardéis siempre esta búsqueda por si a, la, a los días tenéis que volver a reproducirla, que la hagáis de la manera exacta. Ya sabéis también que podéis guardarla aquí. ¿eh? sabéis eh, Si estáis logueados en esta zona y tenéis eh, con vuestro usuario, podéis guardar la búsqueda y después volver a recuperarla. Son cosas que os ayudan después un poco eh, a que las revisiones sean íntegras y no, y no buscáis un día una cosa, al día siguiente buscáis... Una cosita diferente porque una palabra te puede variar muchísimo lo, los resultados. O un operador booleano de hora ¿no? te puede variar mu, muchísimo. Bueno, tenemos la búsqueda que queremos descargar. Yo he puesto aquí que para la descarga voy a utilizar esta opción, desde Web of Science, ¿vale? Seleccionamos exportar y seleccionamos Other File Format, ¿vale? Vamos a darle. Other File Format y os sale este menú. Fijaros, en este menú he puesto aquí la opción que tenéis que, que coger. Tenés que darle full record and site reference in plain text. Vale, eh, nos venimos aquí. Vale, eh, full record and site reference. Esto es interesante ¿eh? porque el software va a utilizar esta referencia para sacar algunos indicadores. Por tanto, podemos coger full record, pero si cogemos full record, perderemos algunas de las utilidades que nos da Bibliometrics. Vale, vale. y hemos dicho que plain text. Bueno, pues fijaros, ahí tenéis perfectamente la delimitadas las la, la, la opciones que tenéis que, que, que utilizar para meter estos datos en, en nuestro biometrics. Bueno, pues vamos a exportarlo. Le hemos dicho, record 1 del 429. Fijaros, importante: no more than 500 record at the time, ¿vale? No más de 500, record, de 500 registros por, por descarga. ¿Vale? Esto implica que si nuestra búsqueda más de 500 registros tendremos que decirle descárgame el 1 al 500 y descárgame eh, del 501 al 750, imaginaros que hay 750 trabajos, vale, tenemos que hacerlo en dos fases la descarga y después hacer una combinación de los dos ficheritos, vale, esto también creo que está en el manual eh, explicado vale, vamos a darle ya está todo si sí, exportamos a ver. Exporto y voy a poner aquí al metrics, vale. Y lo voy a guardar en el escritorio. Ahí ya lo tengo descargado. Por tanto, habéis visto que es bastante fácil. Este proceso, vale, es similar a todas las bases de datos. Por eso, solo me tenía en ahí vale. Definimos la búsqueda, definimos el tema, definimos la búsqueda, seleccionamos la base de datos, lanzamos la búsqueda descargamos los datos y creamos un ficherito que es lo que se introduce en, en bibliometrics pues bueno pues llevamos todo, llevamos cuánto llevamos llevamos media hora casi 40 minutos hablando de bibliometrics y todavía no lo hemos visto vamos a empezar a verlo vale ahora hay que cargar los datos para cargar los datos he puesto aquí que eh, bueno he puesto aquí que en el manual tenéis toda la toda la información y bueno ejecutamos el estudio que yo lo tengo por aquí vale veis que he puesto aquí mis comanditos es lo único que tenéis que hacer es ejecutar esta comando importante, que instaláis el paquete, ¿vale? Que la tenéis el comando por ahí, install library, y ya simplemente, una vez que lo tenéis instalado, tendréis que ejecutarlo. Y una vez ejecutado, ya le decís que obra bibliosigning. Vamos a darle. Y fijaros. Ahí lo tenemos. Ahí he visto que ha lanzado y se me ha abierto este, este interfaz. ¿Dónde se me ha abierto la interfaz? Se me ha abierto, ojo, fijaros que que se abre BiblioSign y esta interfaz de de, de, de, de Bibliometrics para la gente que no sabemos R, fijaros, se nos abre ¿dónde? En una pestaña de navegador. ¿Vale? En una pestaña de navegador se nos abre. O sea, ya lo tenemos ahí abierto, estupendo. Pues fijaros, ya voy a ponerme el guioncito para no perderme por aquí mucho. Vamos a empezar a cargar, filtrar y tengo la visión general. Perfecto. Vamos a cargar los datos. Para cargar los datos, muy fácil. Data aquí importar no va bien no importamos vale y fijaros a la hora de importar se nos va a generar un menú en la zona izquierda vale y aquí nos va a indicar uno que queremos importar si hemos descargado un fichero de la base de datos siempre raw file vale y después seleccionamos la base de datos aquí están todas las bases de datos que yo referenciante antes. salgan el para de dónde voy a descargar de web salen divino para seleccionar webside. ¿Qué formato es descargado? WebSaint tiene tres formatos. Yo descargué en plaintext. Para plaintext. Perfecto. Veis que es muy fácil. Si habéis seguido toda la parametrización y tenéis todo anotado, no tendréis ningún problema. Le doy a browse y aquí selecciono mi fichero. pegaros qué rápido, carga completada y le digo a empezar. Perfecto. Mirad, ahí visto qué rapidez Me ha dicho importante me dice conversion result uh, number of document aquí lo tenéis 429, 429 vale vale 429 documentos que eran los 429 que tengo de web salian perfecto se me han cargado todo y de hecho fijaros aquí la, la base de datos vale la, eh, la eh, bibliometrics me da un preview de los documentos aquí los tenéis mira qué, qué maravilla los coge y los convierte con sus columnitas está todo bien el doy donde el doy la autora la afiliación vale las tres está por ahí también aquí lo tenéis corresponding a perfecto todo bien encajadito vale vale parece que todo ha ido perfectamente eh, bueno, lo podemos aportar después por si queremos unificar, pero bueno, en esto no vamos a entrar porque si no, no vamos a enredar. Vale, ahí tenemos esa, esa preview. Fijaros, estos 429 documentos son con los que vamos a trabajar, pero ahora tenemos dos opciones interesantes. A ver si me salto algo. No, perfecto, ¿no? Esto va perfecto. Entonces, dos opciones interesantes antes de empezar a trabajar de, de manera seria. La primera, mira, tenemos la opción de filtro. La opción de filtro está, está bastante, bastante chula, ¿por qué? Porque la opción de filtro, ahora tenemos 429 documentos, pero imaginaros que yo digo, mira, tengo 3.000 documentos, ¿vale? Porque imagínate, estoy buscando, como el ejemplo que había adelante por ahí, tratamiento del cáncer, y te pueden salir perfectamente 3.000 documentos, ¿vale? En ocasiones es bueno hacer filtro, ¿cómo? Quedándome con los documentos más recientes, ¿Vale? Hago un filtro temporal y en vez de con me quedo con 255 o bien, este me gusta más, me quedo con documentos que hayan recibido un cierto número de citas Cuando tenemos un número de citas nos indica que ese documento ha sido leído y referenciado mucho en la literatura científica. Por tanto, a mayor número de citas mayor utilidad ha tenido para otros compañeros. A mayor utilidad también tendrá esa, esa utilidad, también será esta probable, este problema nosotros. decir también será muy útil para nosotros aquellos que son más, más citados porque son los documentos más importantes de, de, de nuestra colección. Pero fijaros, si hacemos así, le digo, voy a quedarme solo con los que hayan recibido al menos cinco citas. Vale, pues fijaros, me quedo con 186 documentos con los que han recibido al menos cinco citas y me quito con los que han recibido pocas citas. O me quedo solo, por ejemplo, con, con la tipología Ártico. Tener en cuenta, fundamental, mira, esto es fundamental. Si yo hago un filtro... Hago un filtro, veis que tengo 186 documentos. Si yo hago un filtro, cuando yo utilice estas opciones, los análisis se harán sobre este filtro, sobre estos 186. ¿vale? Entonces, si es un filtro que sepáis que todo lo que se te queda en el filtro, eh, todos los documentos que se quedan en ese filtro son los que analizaremos después. ¿vale? A mí me ha pasado alguna vez que he cargado los documentos, me he puesto a hacer el filtro y después me he puesto a trabajar sin quitar el filtro. Y he trabajado sin, sin quitar el filtro y no me valía porque yo quería haber trabajado con todo. ¿Vale? Entonces, cuando había un filtro, tenéislo claro, que voy a trabajar con los, con los parámetros de, de, de ese filtro. Vamos a quitar el filtro. Vamos a quedarnos con... Bueno. He perdido por ahí, ¿no? Epa. Bueno, eh, fijaros. Se me han quedado por ir 410, ¿por qué? Bueno, se me han quedado 410, ¿vale? Bueno, no sé qué le ha pasado al filtro, que se han quedado 410, pero me, me Vale. Otra cuestión importante antes de empezar es esta parte de dataset. Esa parte se llama, este, esta opción, Fijaros, esta parte se llama dataset, ¿vale? Porque nos va a dar una información básica, pero fijaros, va a dar una información fantástica de, de, lo que, de, de, de las características principales, las características cuantitativas de, de, de este dataset. Vamos a dar la main information y fijaros. Vale, aquí está trabajando, fijaros, aquí ya tenemos las primeras visiones generales ...de nuestra colección de, de, de documentos. Vale, normalmente, antes de empezar a analizar, pues, digamos lo que hace... ...es leer las diferentes opciones de, de, que nos da la, el filtro de Dataset. Para pues fijaros, tenemos aquí... Eh, ...tenemos que el tiempo cronológico del periodo 2016-2020... Vale, ...tenemos que eh, en, este, en esta colección participan... ...o hay 154, eh, en este caso revistas científicas... ...400 de documentos... Recordad que, que se ha quedado así del filtro. Una con nueve, nueve citas por documento, ¿vale? Aquí tenéis también las tipologías documentales, 315 artículos. Esto es interesante porque a lo mejor de, si queremos hacer eh, la revisión sistemática o estamos haciendo una revisión, habría que remover algunas, algunos documentos. Porque, por ejemplo, los meeting abstract no me son relevantes. O los biográficos item, tampoco. O los book reviews tampoco. ¿vale? Normalmente, cuando una revisión biográfica me interesa esto, y me interesa esto y el ¿vale? artículo vale artículos y revisiones que serían en torno a 300 a 360 documentos vale bueno yo lo voy a dejar para no complicarnos la vida pero informaros simplemente que normalmente estos estos documentos estas tipologías son las que me interesan artículos y revisiones realmente aquí no voy a encontrar información demasiado relevante en las letras a lo mejor si las queréis también suele haber algunas cosas interesantes. Pero bueno, es una forma, fijaros, de ir reduciendo nuestra colección, quitar este tipo de documentales que no son relevantes en términos de investigación. Aquí tenéis también algunas características sobre el contenido de los documentos, eh, por ejemplo, que cuántas, cuántas que hay, cuántos autores, etcétera. Y algunos también, esto está interesante también de colaboración científica, qué colaboración científica hay en esos documentos. ¿vale? Bueno, esos son los datos que nos da la, la parte de datos, digamos que nos hace un, un análisis eh, introductorio. Aquí podéis ver también eh, algunos datos de la, de la evolución de. más de, de la evolución, por ejemplo, de, del campo. Como hemos cogido pocos años, pues tampoco se ve mucho. Vemos ahí la evolución, la media de, de citas por documento. O. Aquí el street field plot este también, que nos da también alguna información. Como digo, bueno, este está chulo, este, este gráfico, ¿vale? Que ya podéis analizar, en este gráfico ya podría analizar un poco eh, las características principales de, de la literatura, ¿vale? Veis que se llama eh, eh, gráfico de tres, de tres campos, porque en cada una de estas columnas podría establecer un, un campo. Establece relaciones, por ejemplo, en este caso, está seleccionando una referencia bibliográfica, aquí está seleccionando un autor, vale y aquí se y está que está seleccionado un tema y te establece relaciones vale veis aquí más está en todos esos papers y además está en todos los temas que, que se que en todos los temas de la parte derecha vale aquí podéis poner, aquí podéis poner por ejemplo otras cosas otras cuestiones por ejemplo poner eh, aquí las keywords eh, a poner aquí keywords a poner aquí author bueno en fin podéis jugueteando un poco Vale, Tenéis que tener cuidado porque no siempre funcionan las opciones o tenés que parametrizarlas, ¿vale? A mí la verdad que este análisis no, no me, me parece muy confuso, pero bueno, habéis visto que hemos puesto temas en este caso y estos temas, fijaros, que están sacadas las palabras clave, nos dice estos temas, ¿qué países lo están desarrollando y qué autores? Fijaros, pues, Almetri en España, bueno, ahí la vais un poco, veis cómo se va comunicando, ¿vale? Bueno, está chulo si queréis dar servicio general, pero claro, yo lo, lo, lo veo que este tipo de gráficos con tantas líneas, que a podéis reducir si queréis, ¿eh? aquí tenéis toda la parametrización. Ahí he visto que está súper chulo el software, porque el software lo que hace realmente es que preprograma por nosotros todas las opciones de R. Esto en R tendría que escribir en código, todos estos parámetros, y aquí lo que te hace es una interfaz, ¿vale? De, para no tener que programar en R. Bueno, ahí tenéis ese gráfico que está chulo, ¿vale? Lo podéis utilizar si queréis para esa visión general o incluso para un análisis más avanzado. Vamos a pasar ahora ya a, a ver el análisis más serio. Yo he dividido, he dividido, he dividido aquí los la, la análisis en las dos, en las dos que no la, acordáis de esa que poníamos, Esto que poníamos en, en nuestro manual, que hay dos tipos de análisis, los de autores, fuentes y documentos, y los análisis de estructura. He dividido en esos dos bloques para que sigamos el mismo mismo guión o el mismo marco marco de trabajo vamos a ver os he puesto aquí mira eh, os he dicho que esto en un curso especializado de, de, de, de bibliometría y, y estamos hablando de un curso de revisiones sistemáticas entonces fijaros esto tiene muchísimas opciones ¿eh? vale fijaros todas las opciones que hay todos los tipos de análisis que hay yo he intentado el, el objetivo que he tenido es un poco seleccionar de todas esas opciones que hay cuáles son las que creo que son interesantes ...para un análisis, de la, para una revisión literaria... ...para una revisión de la literatura científica genérica... ...o para un análisis sistemático, ¿vale? No quiero, no quiero hacer un repaso... ...de todas las series de bibliometría... ...quiero ser, ese entonces, simplemente... En, la, ...en aquellas que os pueden ser, que os pueden ser útiles. Mirad, voy he puesto aquí... ...en primer lugar, vamos a empezar evidentemente... ...con el honor de pestañas, para no confundirnos... Vamos a empezar con sources y de source. voy he puesto aquí, ¿qué os puede ser de utilidad? Conocer las fuentes... ...que publican sobre... ...las fuentes principales... De nuestro conjunto de publicaciones. Y aquí he puesto que me interesa source impact en su vista de table. Vale, me voy a source impact. Source impact. Aquí lo tenéis. No quiere decir que todo el resto de opciones no sean necesarios o no sean interesantes para vosotros, que lo son, pero he puesto las que son muy interesantes. Bueno, aquí tenéis source impact. No pasa nada. Le damos a aplicar y se nos genera. Vale. Y nos dice cuáles son las principales, en este caso, como yo he buscado en Web of Science, he buscado el índice de citas de revistas, pues solo aparece en revistas, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes principales? ¿Cuáles son las revistas principales que están publicando sobre el tema de la métrica? Aquí lo no tenemos, ¿vale? Bueno, esta información que la podéis sacar en Web of directamente tampoco es muy interesante, pero fijaros, hay una tabla aquí que está chulísima, ¿vale? que aquí aparece ya la revista que más publica, algún indicador de impacto como el índice H, alguna de sus variaciones como el G o el M index, y las veces que ha sido citada. Esto ya es interesante, porque ya me está diciendo qué revista científica es la que más publica y además la que está teniendo eh, mayor impacto. Este NP, el Number of Publication, ¿vale? que esta revista 100 es la que ha publicado 104 documentos. Le sigue el Journal Informatrix y le sigue el HACI. Vale Ahí tenéis, bueno, aquí el core de mi área o el core de la métrica serían estas. ¿Vale? Esas son las revistas ...que más están publicando sobre Almétrica, ¿vale? Aquí tenéis muy bien definido eh, eh, eh, el impacto y el año que publican el primer artículo. Una cosa que os quiero comentar aquí de Almétrica, voy a ver que por aquí... ...había alguien que se quiere meter, ¿vale? Una cosa que os quería que os quería comentar de, de Almétrica, fijaros, otra cosa que a mí me encanta de Almétrica... Eh, eh, ...es la generosidad, cuando lo que hemos trabajado con salvo biométrico en el, en el mundo 101. Pero una de las cosas más difíciles que hay que más, más difíciles que de, que había era sacar la información de un sitio y trasladarla a otro sitio. Fijaros que aquí los compañeros de, de la Universidad de Nápoles sí nos han hecho o nos permitido sacar la información de varias formas. Podemos copiar los datos al clipboard y pegarlos directamente. Podemos sacar un CSV directamente que podemos abrir después eh, en, un, en un Excel, ¿vale? Bueno, aquí la vais simplemente, lo, está mal abierto, pero bueno, si la abrís de, de, de, aquí desde de datos, se abrirá correctamente. Vale. Eh, ups. Creo que lo he cerrado. Me cago en la leche. Vamos a ver. Perdón, he cerrado todo. Bueno, ya habéis visto que hemos tenido una siguiente. Aún así, ¿no? Hola, vale, ¿me escucháis ahora? Sí, ¿no? Sí, sí, Disculpa. no sé qué ha pasado, pero se me ha ido la pantalla y... Bueno, vamos a continuar, voy a, a, continuar. Voy a compartir otra vez. Vale, perfecto, bueno, ya sabéis que siempre hay algún problemilla técnico. Vamos a compartir y voy a tener que empezar otra vez aquí... Bueno, así vemos un poco otra vez. Había cargado otra vez el archivo, ¿vale? Después ya cuando a el vídeo que lo, lo cortamos. Cortamos esta parte. Entonces, bueno, veis aquí, voy a usar, importar, ta, tal, tal. Y al Metri, aquí lo tenemos. Bueno, menos más que nos cuesta ponerlo ponerlo en marcha. Aquí lo tenemos. Vale, y creo que está explicando Sourcey aquí. Y había dicho este. Source. Vale. Aplicar. Bueno, lo que os comentaba, simplemente creo que os estaba explicando aquí en Table que una de las cosas principales o de las partes que me gusta es que se puede sacar muy bien la, la, la información de, de, de este software. Ya hemos visto que se había exportado a CSV, lo podía exportar también a Excel, lo podía exportar también como, como, como un PDF. Por tanto, es importante porque eh, todos estos datos los voy a poder integrar muy bien en, en este lo que queráis, no voy a tener problema para, para sacarlo. ¿Vale? Fijaros que, que chulo, puedes sacar incluso el PDF directamente o imprimirlo. Bueno, pues eso es la, la, sobre las la fuentes o cuáles son las revistas que más publican sobre el tema, tenéis esa, eh, esa opción. Nada, ¿Todo bien, no? Sí, ¿no? Se me ve y se me escucha, ¿no? Eh. Aquí me he quedado por aquí, por aquí. Vale. Vamos a pasar a segundo, la segunda opción. Habíamos visto fuente aquí. Autores, ¿vale? Aquí tenéis la parte de, de, de, de autores. Os he puesto aquí que en autores, claro, los autores son los que producen los, los, los, los documentos. Es fundamental, yo siempre digo que es fundamental, base, que lo más básico para afrontar un campo de investigación es saber quiénes son los autores principales y los principales investigadores que están publicando en ese frente de, de investigación. Normalmente va a suceder lo que sucede, porque recuerdo que aquí es que aplicamos una ley de pared y normalmente son pocos autores o cuatro, cinco, ocho, siete, o un número muy concreto de autores los que publican la mayor parte de los documentos, muy citados los documentos relevantes sobre un frente, sobre un frente de investigación. Por, por tanto, es muy importante que sepáis quiénes son los principales autores o Actores de un frente de investigación, por eso he puesto aquí que de autores de esta opción me interesan prácticamente todo lo, todo lo que me dicen. Aquí tenemos autores, me interesa todo. Vale, fijaros aquí. Si le damos la opción, quienes son los autores más relevantes, vaya, pues te aparece aquí para vale, aquí de entrada. Ya sé que el tipo este Borman con 26 no está igual. Con 26 documentos, uno de los actores más relevantes. Borman tiene 22. Aquí Honschild tiene 18, Costa, en fin, veis aquí que son la gente que, que está más activa en este frente de la investigación, como siempre también lo podéis ver en tabla. Fijaros, hay una cosa muy interesante también que nos dice el sistema, es eh, cuántos artículos tiene, si yo divido por el número de, de, de, de autores, a pesar, fijaros, de que hay, por ejemplo, aquí tenemos al Juan, al, al Juan Ani, que tiene nueve documentos, y a Gorey que tiene nueve. Fijaros que Juan tiene fraccionado, Juan Gorray, este autor, tiene 3,6 fraccionados y 1,5, eh, eh, el autor de Pero Eso quiere decir que este señor tiene muchísimas más coautorías, ¿vale? Si divide los trabajos entre las coautorías, le sale una cifra mucho más baja. Por tanto, ha aportado un poquito menos a los trabajos al tener un mayor número de, de, de coautores. Bueno, son, son cuestiones de los, de los indicadores. Está interesante conocer esto. Tampoco esto lo puede hacer directamente con Guadalajan, ¿Vale? Mira, esta opción a mí me gusta mucho También Que fijaros Aquí dispone cuáles son los Autores que han sido citados A nivel local este software Hace una diferencia básica Entre citación global Y citación local La citación global es que si yo veo un trabajo Ese trabajo puede tener 50 citas ¿Vale? Y lo que hace La citación local es coger de esas citas Y ver cuántas de esas citas ...están incluidos en estos 429 documentos. Y eso es la citación local. Es decir, ¿cuántas citas recibe esto, este autor dentro de esos 429 documentos? Después están los que haya recibido en el resto de documentos del mundo. Pero la local se refiere a esos documentos. Esto está muy interesante porque aquí te habla mucho de la endogamia de, del autor. Imaginaros que este autor... Eh, Todas sus citas proceden de esos 429 documentos. que dice que es un autor que tiene mucha influencia en nuestro campo científico, pero poca influencia eh, a, a nivel global. Y viceversa, puede haber autores y ocurre, ¿vale? Ahora lo, lo vamos a ver aquí. Más. Aquí, ¿no? Son no Tenemos los indicadores. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo... Aquí. Aquí tenéis la tasa de citación global, ¿vale? Con la otra lo que te permite ver un poco es cuántas de estas citas son locales, pertenecen a la, a la colección. Se puede dar caso. Perdón, no, aquí vamos a limpiar. No me funciona esto, me voy a Bueno, aquí debería aparecer, no sé por qué no aparece, pero más de revista debería aparecer los lo autores, ¿vale? Pero por alguna razón no, no aparece. Bueno, pero apareció una tabla, una tabla similar, ¿vale? Entonces tienes que diferenciar entre esa, esta citación global, ¿vale? Que aparece aquí arriba. Y la citación aquí local, que sería esta, ¿vale? Importante que lo, que lo diferencie. También tenía aquí una gráfica de cuáles son los... Dice que esto no se ha cargado bien... Affinity, nada más, pero es el número finito hombre. Bueno, parece que nos ha... A ver qué ha pasado. Bueno, a veces falla esto, no sé, muchas veces, muchas veces no, no sé por qué falla muy bien alguna de, de las opciones. Aquí te aparecería un gráfico, ¿vale? Simplemente una, una un gráfico de evolución en el tiempo, ¿vale? Pero se ve que ha habido algún problema. Voy a cerrarlo y le voy a cargar otra vez. A ver ahora me sale. Vale, autores, Osoripa. Aquí, vale, perfecto. Bueno, he visto que he utilizado el típico método de cerrar y abrir otra vez y no funciona. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Aquí tenéis todos los indicadores de los autores, ¿vale? Que están más activos en este, en este campo. Tenéis indicadores de number of paper. Vale, aquí tenéis quienes son los más productivos y aquí los que más impacto tienen. ¿vale? Y después tenéis aquí algunos indicadores como el H, el G, el Mínder, ¿vale? Esto ayuda claramente a identificar quiénes son esos, esos autores más, más activos y los que tenéis que centrar vuestra lectura o vuestra revisión. Aquí también veis que podéis ordenar por impacto, por el número de citas, por el indicador que, que, que vosotros creáis pertinente. ¿vale? Veis que hay autores muy citados con poquito trabajo. Y después hay trabaja, autores que evidentemente tienen muchos trabajos y muchas citas que es que habitual. Pero claramente ahí puede identificar quiénes son los, los, los grandes productores de este campo, de este campo científico. Vale. Así se sale ahora producción. A ver, si me da ahora. Ver, obra. No, no, este no, no trabaja. Ese no quiere trabajar. Bueno, aquí la parte de autores también podéis identificar las afiliaciones científicas, es decir, cuáles son las instituciones que más producen. Esto es interesante, ¿vale? Pero bueno, esto no es para un análisis sistemático, podéis referenciarlo a lo mejor, pero, pero tampoco tiene mayor, mayor importancia. tenéis afiliaciones, corresponding outsource, country y mosaic country, ¿vale? A mí lo que me interesa, si estoy sido un análisis sistemático, es identificar los actores principales que, que, producen, que producen esos documentos y qué impacto tienen, ¿vale? Y después aquí, en documentos, vamos a ver qué he puesto yo por aquí en documentos. Vale, en documento he puesto aquí que es interesante eh, el modelo que hace el documento en su vista table. Vale, nos vamos aquí, yo he puesto que es interesante que en documento veáis esta parte. Vamos a darle número de documento, vamos a poner oh, 25. Vamos a darle a aplicar en su vista table. Aquí tenéis la vista. Fijaros, aquí lo que aparece es que tenemos una referencia bibliográfica. Fijaros que, que es lo que os comentaba, una referencia bibliográfica, tenemos la cita totales que ha obtenido este trabajo científico, 137, ¿vale? Pero dentro de mi colección de 429, tiene 64 citas, es decir, digamos que tiene 50 citas dentro del Frente de Investigación y 50 citas de otros Frentes de Investigación que lo están citando. vale Esto es un indicador bastante interesante, porque eh, si este indicador fuera 100%, Quiere decir que este investigador solo tiene influencia, este trabajo solo influye dentro de los 429, y si fuera cero quiere decir que no influye a los 429, pero sí a nivel global, ¿vale? Aquí podéis ver algunos, algunos trabajos que tienen, que tienen poco interés dentro del Frente de Investigación puro de las métricas, pero tienen mucho, mucho interés dentro del Frente de Investigación global o a nivel global, ¿vale? De hecho, yo no conozco, no conozco a este señor y me dedico a este tema, ¿vale? Realmente eh, eh, cuando tenemos indicadores altos, suelen ser investigadores de nuestra área. ¿vale? Entonces, son, son los investigadores que están muy centrados en este tema, como veis aquí. Parece que 50 es la medida, más o menos, o el promedio el promedio ideal. ¿vale? Que, no, que no pasa ningún tipo de desviación. Bueno, esta información es bastante interesante porque aquí este me está apuntando a qué trabajo son los que tengo que revisar y qué trabajos son los que tengo que tener en cuenta. Evidentemente, siempre en cualquier revisión bibliográfica, sistemática, o de cualquier tipo, los primeros documentos que tenemos que leer son los documentos más citados, los documentos que reciben un mayor número de citas. Habéis visto que aquí tenía la amabilidad de poner un enlace directo al documento. ¿Vale? Habéis visto que han puesto los dos y tenía el enlace de, un enlace directo al documento. Por tanto, es bastante, bastante fácil seguir... Eh, digamos, a tener acceso al documento de manera de manera rápida. Más cosillas que os cuento, de document. ¡Ay! Aquí en documento hay una cosa chula que son las words. Claro, ¿por qué está chula la word? ¿Por qué las words? words aquí, aquí de este, de este menú, las palabras no van a hablar. ...de los contenidos de los documentos. Y aquí ya vamos a tener una primera aproximación... a ...aquella pregunta que decíamos de la revisión. ¿De qué habla el Frente de Investigación? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los, los subtemas, los topics... ...que se están desarrollando en este Frente de Investigación? ¿Vale? Pues aquí podemos tener una visión previa... ...un tanto tosca... ...pero, pero, pero para hacer una, una, una visión previa... ...va a ser bastante... útil fijaros tenemos las palabras más frecuentes... ...aplicamos palabras más frecuentes... ...importante, siempre... ...cuando trabajamos con palabras... La base de datos tiene varias palabras. En, concretamente en Web of tenemos las Keyword Plus, las author Keyword, las palabras del título y palabras del astra. Claro, Keyword Plus, malísima, malísima, porque está es un algoritmo que utiliza Web of Science a partir de la referencia y no me gusta, no me gusta. que Keyword, las que el autor pone en el artículo. Le damos Azure Keyword. Estas son las que utilizo yo ¿eh? cuando hago la, el análisis. Y después tenemos los títulos y los, y los astra. Vale, aquí lo que pasa es que cuando empleamos palabras directamente al título de la puede puede hacer que ese índice o esta colección de palabras no esté depurada. Plurales, masculinos, femeninos, todo tipo de problemas de normalización, aunque se parsean previamente y se intenta que no ocurran, sí ocurren. Vamos a darle aquí a título, ¿vale? Bueno, en este caso, como, pero fijaros, Almetri y Almetri, pues eh, no, yo quiero que eso aparezca junto tío no que aparezca cada uno para bueno, entonces os recomiendo siempre utilizar la usos que igual que también puede pasar este problema pero se reduce bastante vale veis que aquí está todo más compacto y tiene todo más más sentido para pues fijaros aquí tenemos una primera aproximación un poco tosca de la ocurrencia de las palabras pero bueno aquí tenemos esto está bonito yo siempre recomiendo por ejemplo a la gente que, que, que hace la tesis que ponga un grafiquito sobre sobre esto cuando hace la cuando hace la, la parte de estado de la cuestión he buscado 500 trabajos y estos trabajos hablan sobre esto bueno, lo podéis poner en la, pre en la presentación y eso va a ser bastante, bastante, bastante útil. Esto lo podéis configurar aquí. Bueno, vamos a poner. A usar keyword. Bueno, fijaros, aquí funciona un poquito mejor. Vamos a poner las palabras. Claro, la métrica, el tema de la armétrica, ¿de qué habla? De armétrica, evidentemente, ¿no? Vamos a poner otro, lo que pasa? Bueno, veis vais, vais que aquí podéis ir enseñando con, con diferentes configuraciones: colores o lo que os dé la gana. Bueno, he visto que es bastante completo porque eh, eh, hay nada más que programas específicos que son que son para hacer estas cosas, ¿vale? Ahí podéis escoger co variaciones y, bueno, ahí sí nos da una imagen bastante tosca, pero bastante, normalmente este, este tipo de mapas, este tipo de nubes son bastante significativas de los temas que se están tratando en, en una colección documental, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis eso, tenéis también otra forma de verlo, eh, a través del de, de, de stream a este, que también es interesante. Bueno, vamos a poner este, ¿vale? Bueno, otra forma de, de visualizar las palabras. Aquí simplemente lo que han hecho es que con varias palabras, o sea, que con las palabras han, han hecho diferentes visualizaciones. que tampoco está de darle vuelta a lo mismo. este sí está interesante porque, fijaros, le vamos a poner las palabras del autor. ¿Hay alguien con el micro abierto? Lucía, por favor te voy a silenciar, ahí, bueno, aquí la veis, fijaros qué interesante, aquí lo que vamos a encontrar es tiempo, número de veces que aparece una palabra, almetric, pues veis que ahí tenéis la curva, impacto, pues ahí, o da una evolución de los temas, por ejemplo, veis que, que aquí, a está tweet. pues veis que es una, una subida, como hemos cogido poco años, no sé mucho la... la ...no se ve mucho la evolución, pero cuando he hecho análisis de 20 años... ...está muy chulo verlo, porque se ve perfectamente cómo los temas aparecen... ...y van desapareciendo, ¿vale? O sea que podéis ver ya... ...fijaros que con lo que hemos ido viendo, vosotros ya vais viendo... ...bastante bien qué está pasando con todas las cosas... ...he empezado desde el principio, ya me sé qué revistas son las que más publican... ...qué autores son los que han publicado más trabajos... ...cuáles son los trabajos más citados... ...qué temas o qué palabras clave están en torno a este tema... Fijaros que si no tengo ningún conocimiento de, del tema que voy a estudiar, me está empezando a abrir o me está empezando a crear un mapa cognitivo bastante, bastante interesante y en una cuestión de, de media hora o, o una hora, con una cuestión, o sea, una, una cosa sorprendente, ¿vale? Aquí tenemos esto y, bueno, aquí tenéis también otro trend topic. Este también está muy chulo y otra forma de visualizar esos temas de la colección que fijaros lo que nos hace. Aquí, no me, a ver, aquí tenemos tiempo vale y cada y cada año 2016 17 18 19 20 va poniendo las palabras vale que más que más aparecen vamos a poner author keyword vamos a poner mínimo de frecuencia vamos a quitar la frecuencia siempre tenéis que empezar a jugar está mucho con esto porque muchas veces los gráficos la primera visualización no es buena Entonces, siempre tenéis que jugar con los parámetros voy a poner que aparezcan las palabras que al menos tienen dos apariciones y vamos a poner que nos ponga en vez de cinco palabras, que nos ponga 10. Y que nos ponga la etiqueta al oeste aquí. Y veréis. ¿Vale? A ver qué nos pasa. Bueno, ahí no se viene. Vamos a quitar. Vamos a poner cinco. Tampoco veo nada. Vamos a poner más chiquitito esto. ¿Vale? Esta es la forma de trabajar hasta que veamos algo. Bueno, aquí veis que en 2016 está este conjunto de palabras. Con un clúster. Después que aparece este conjunto de palabras. ¿Veis que este clúster es más o menos el mismo que este? O tiene un par de términos comunes. Aquí van apareciendo otros términos. En 2018 solo quedan estos. Bueno, aquí veis un poco cada año lo que va, lo que va, lo que va interesando. ¿Vale? A mí me gusta mucho este, este mapito. Pero ahora vamos a ver que, que hay análisis mejores para el tema de, de los mapas. Bueno, aquí veis que estamos ilustrando simplemente. No estamos no mostrando estamos un en análisis eh, especialmente con, complejo. Vamos a ver la estructura. Como he dicho, estructura. Tenemos tres tipos de estructuras. Estructura conceptual, que y estructura conceptual va a ser un poco ir mejorando lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, vamos a trabajar con los términos, pero con un nivel ya, un nivel más, más, más avanzado. Tenemos la estructura intelectual, que es decir, quiénes son las personas que están generando esos artículos científicos y cómo se relacionan entre ellos. Y después tenemos la estructura social, que son las relaciones sociales. Una cosa es inte, la estructura intelectual, vale, que es la relación que se ...que se establece en función del contenido, es decir, por ejemplo, la estructura intelectual es, si, si yo soy citado junto a otro en la referencia bibliográfica... ...se genera entre nosotros un vínculo, si yo aparezco con otro TOA en la misma lista de referencias bibliográficas, existe un vínculo intelectual... ...porque alguien ha visto que tenemos algo en común, ¿vale? Entonces son las estructuras intelectuales. Las estructuras sociales quiere decir que una persona ha dicho, voy a colaborar con otra, ¿vale? Y se producen en el mundo externo, no en el mundo, en el mundo intelectual... Bueno, entonces, por eso he puesto aquí que las estructuras sociales, que se pueden confundir muchas veces con, con las intelectuales, se refieren a la colaboración científica, es decir, cómo se firman los artículos científicos. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Vamos a ver qué he puesto por aquí. Señalamos lo más interesante para. Bueno, aquí he puesto que muchas, de, muchas veces, en muchas de las opciones que tiene, que tiene Bibliometri, ocurre que la visualización que nos da. No es del todo buena porque el interfaz de Bibliometrics es bastante estático y, por ejemplo, visualizar redes complejas con un gran número de nodos no permite, no permite trabajar muy bien. Entonces, muchas veces lo útil que te genera Bibliometrics es ese fichero Payek, ¿vale? un fichero que es un fichero .net, que nos permite meterlo en otro software para analizar las redes complejas ya de manera así más, más avanzada o más especializada. Vale, por eso yo me he saltado muchos de los análisis que hace de Red me lo he saltado porque realmente de bibliometría no son útiles. Tendréis que sacar los datos, exportar la paya y trabajar en GEFI o en PAYA o en otro software. ¿Vale? Entonces, de, en, en estructura conceptual, he puesto aquí dos cositas: el temático map, thema, map, este está chulo. Para el temático map, aquí tenéis estructura conceptual, temático map. Aquí tenéis el tema. Este, este, este, este mapa, ¿vale? Tendréis que empallar un poquito y leer en qué consiste, porque este tiene su miga, ¿vale? Además, esta, una de las esta técnica se desarrolló en Granada. Os he puesto ahí un enlace para que tengáis conocimiento de del tema. La habéis visto que, que, que está el enlace aquí. Leer ese artículo, voy a entrar muy bien que, que está. Esta es una técnica que está basada en redes de palabras, ¿vale? Y cada red está representada por un término y ese término se representa en un cuadrante, y ese cuadrante tiene un significado muy concreto. Si la palabra que representa la red aparece aquí arriba, tenéis aquí el indicador de densidad y centralidad, eh, si aparece aquí significa que estamos hablando de temas motores, es decir, los principales temas del Frente de Investigación. Si estamos hablando aquí, de, este, de esta zona estamos hablando de temas periféricos. Hay sistemas que aparecen poco, están vinculados a los temas principales, pero aparecen poco y son temas chiquititos. Aquí apareciendo un tema o temas con una característica especial. Los temas emerging o declining, es decir, temas que están emergiendo, todavía no son temas muy coherentes, no muy compactos, ¿vale? Están emergiendo o bien están en declive, ¿vale? Y aquí tendremos los temas transversales. Fijaros esto para hacer un análisis de la literatura científica, qué maravilla, porque podemos identificar rápidamente todo ese mapa conceptual o ese mapa intelectual de un campo científico. Vamos a verlo. Vale, aquí tenéis lo que os decía. Fijaros, estos son. Vamos a ponerlo esto un poquito más chulo. Voy a poner la usas keywords. Vamos a poner un poquito más de palabreja. Vamos a poner aquí el clúster A4. Number of Label. Vamos a poner una, Labels 6, vamos a ver qué pasa. Bueno. Este vamos a poner. Bueno, aquí vais viendo que un poco se va ajustando. Vale, vamos a poner más palabras. Voy a poner más. Bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Quería que hubiera cuatro cuadrantes, y por eso estaba un poco, eh, un poco justificando. Veis que aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente. Eh, realmente, eh, esa representación en diagrama, no voy a entrar mucho en los conceptos porque se me mueve hasta aquí todo, todo el día, pero fijaros, ese diagrama lo que representa una red compleja, es esta red, ¿vale? Toda esta red... ¿Vale? Está representada en este mapa de esta manera. porque Lo que hace la metodología es coger pequeños clusters y estos clusters se les da una palabra que los representa. Por ejemplo, aquí tenemos el cluster indicator, ¿vale? Que está compuesto de una subred que está formada por la palabra indicator, social impact science mapping, metria, academic impact scientific journal. Tenemos aquí otra subred que se llama... Realmente esta red y todas las redes de aquí están conectadas, ¿vale? porque son clústeres, y cada clúster está representado por unas palabras. Bueno, ahí veis muy bien también, aquí está el clúster de 100 metri, donde aparece 100 metrics, juego social, informe en fin, cosas más, más conceptuales. Aquí tenemos Citation, Mendeley, ¿vale? Fijaros cómo Mendeley... ¿Qué es el Frente de Investigación Mendeley? Pues un frente que analiza Mendeley con herramientas como PlanX, desde el punto de vista de la social network, ¿vale? Y aparece además vinculado a otras herramientas, como aparece en este caso Wikipedia. Bueno, fijaros qué visión de, del mapa. Esto lo tenéis también aquí en vuestro formato en vuestro formato tablica. ¿vale? Aquí veis los clústeres. Tenéis todos los clústeres y las palabras que pertenecen a, a, a cada clúster. ¿vale? Esto está chulo por si queréis hacer eh, alguna tablita. Cluster, ¿vale? ahí, clúster, Michelle, Estas son las palabras. Y como os decía, podéis sacar toda la información. Y aquí tenéis, como comentaba antes, todas las ocurrencias de, la, de las palabras. O sea, con este, con esta opción ya podía hacer un análisis temático bastante preciso de lo que está ocurriendo eh, en un frente de, de investigación, ¿vale? Como digo, eh, es compleja la técnica. Lo he explicado aquí una técnica que es eh, bastante compleja. He puesto aquí un articulito, ¿vale? De, que se ha hecho una revista eh, española, el, el Placer de la Información. Veis un poco cómo la, en qué consiste este, este tipo de, de análisis, ¿vale? Veis aquí, todos los mapitas estos, que son los mismos. Bueno, dale un vistazo a los que os interese un poco todo este análisis temático. Vamos a ir continuando, que ya vamos a ir cerrando ya mismo. ¿Qué más me interesa? A esta me gustaba mucho. Esta es la que he utilizado yo en alguna ocasión, que es estructura conceptual, pero desde el punto de vista de técnicas estadísticas ya más conocidas, o de técnicas estadísticas de reducción de la información eh, contrastada. Quien tenga un poco de conocimiento de estadística, todo el mundo conoce análisis de correspondencia, eh, todo el mundo conoce eh, el, el multidimensional eh, scaling, ¿vale? Son técnicas que cogen muchísima información, información con muchísimas dimensiones, en este caso palabras con muchas columnas de frecuencia, y te reduce a dos dimensiones. Multidimensional scaling, con palabras del autor, número de palabras, 50, cluster, auto, ¿vale? Fijaros aplicar cada vez que no sale vamos a poner número de clúster vamos a poner que lo no saque cinco clústeres. vale aquí fijaros esto lo utilizo yo mucho porque es que estas son me, me gustan más que la que, que la anterior ¿vale? me saca que en nuestra frente de investigación se puede identificar cuatro clúster, cuánto hemos puesto cinco clústeres. vale hay muchos términos voy a poner un poquito aquí me lo ¿no? determinado para aplicar vale veis que cada vez cambia pero realmente, aunque cambie, realmente los clústeres sigue siendo los mismos. Lo que pasa es que los cuatro, ponen un espacio, en un espacio diferente. Veis bueno, aquí que hay un clúster, aquí otro y aquí tenemos otro. Bueno, ya eh, no es cuestión de entrar en el contenido, pero bueno, ahí tenéis los cuatro clústeres que configuraría. Yo he hecho algún trabajo científico, eh, de luego lo paso si queréis por el Telegram, en el que cojo estos clústeres, analizando la sociología española, y voy diciendo clúster 1. Está compuesto por los términos este va de estos temas, de estos temas. Los pequeños más interesantes de este trabajo son. A ver si lo tengo por aquí y ahora y ahora y ahora lo paso aquí lo tenemos este aquí lo tenemos. aquí tenéis este articulito y vaya a poder ver que ...aquí, mira, ...voy a descargar un momentito... ...lo paso por aquí... ...ahí lo tenéis... Voy a descargar un momento... ...para que lo veáis, ¿vale? ...porque me gusta... He visto que he intentado en la medida de lo posible... ...intercalar algún ejemplo real... ...para que veáis un poco que... que ...cómo lo han utilizado otros autores... ...este software y este tipo de herramientas... ...bueno, aquí es lo que me interesa... Una mirada alternativa a la sociología, divino. Vale, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Aquí la tenéis, vale, aquí tenéis un poco este software, ¿vale? Metí todos los documentos de sociología, los documentos de... y me daba, bueno, diferentes clúster. y yo lo que hice en este trabajo fue identificar los clústeres los principales temas de investigación esto si lo hacéis para la tesis eh, está chulísimo sobre todo para hacer ese ese primer marco introductorio queda queda absolutamente genial veis he puesto no sé si, además fijaros lo bestia clúster verde o, o mira, os, doy, os doy este ejemplo simplemente referencias este trabajo con trabajo muy básico porque va a dar un, un marco de trabajo de cómo podía analizar este tipo este tipo de este tipo de... ¿Cómo podéis analizar este tipo de gráficos? ¿Cómo podéis interpretarlo? Ver, aquí nos dice el bicho este... Eh, cluster verde, perfecto, cluster verde. Pues yo digo, el cluster verde incluye como término central, la palabra Word, asociado a términos con marriage, family. Partícula de este cluster está centrado en temas relacionados con la conciliación familiar, incluyendo la gestión del tiempo, estudios comparativos. ¿vale? Este cluster es de mayor impacto a los cuatro identificados. ¿Veis? Hago una interpretación de ese cluster desde un punto de vista de la... De, de, digamos de una revisión bibliográfica eh, destacando cuál es la principal contribución en, en este cluster y además doy algunas de las referencias principales ¿vale? y esto si va a ser una revisión está estupendo, esto vale para hacer una tesis doctoral en el primer, como primer marco de estudio, pero también para hacer un artículo de vuestro campo y analizar un frente de investigación de, de vuestro campo ¿vale? entonces bueno, ahí os recomiendo que le deis un vistazo ¿vale? creo que va a ser de bastante utilidad ese ahí lo tenéis, bueno, no voy a entrar en las opciones aquí tenéis corrección eh, de correspondencia, en fin Tenéis que ver las cosas despacio, ¿vale? En el manual, vais a ver que os he puesto también el manual el anterior que os pasé En el mío de Bibliometrics Ahí tenéis enlaces a artículos concretos Y a material que explica las técnicas Aquí tenemos, por ejemplo, el Topic Dendrogram de Que simplemente lo que te hace esta vez está chulo, ¿eh? Es la misma visión Pero te la agrupa en un dendograma Es otra, visión, otra forma de, de, de verlo Aquí tenéis World by Cluster, en fin, tenéis más, más cositas. ¿Y qué más tenemos? El historiógrafo. vale, pues ya casi que vamos a terminar, vamos a ver los dos últimos. Estructura intelectual. Este, fijaros, la constitución de Word estaría chulo porque esto está en función, cómo los autores son citados, Te representa la estructura de la de citation pero aquí no me gusta cómo sale, la verdad, la verdad que no me gusta nada. Es todo muy confuso y por eso no no lo, no lo he introducido en, la, eh, en el guión o para explicarlo. ¿Vale? Bueno, aquí veis un poco cómo se relacionan la, los autores, ¿vale? ¿Cómo se relaciona? Eisenbach, si por ejemplo aparece con que han sido los dos citados en la misma colección, de la misma lista de referencia bibliográfica. Cuanto más gruesa sea la línea, más veces han sido, más veces han sido citados eh, eh, o más veces... O más, o más bibliografías han sido cositadas conjuntamente, ¿vale? Aquí es confuso, aquí no, no lo quiero recomendar porque implica que eh, tenéis que darle aquí a Paya, salvarlo y trabajar aparte. Os he recomendado esto, el historiógrafo. Aquí hay un problemilla, el historiógrafo me mola mucho, porque aquí sí te da una visión de, de una visión del campo científico desde el punto de vista que le interesa a una persona que están haciendo un análisis sistemático. Creo que puede estar aquí algún ejemplillo, ¿no? Uh, historiográfico vale eh, el historiografo lo que hace es poner los trabajos cuando han sido publicados y ve, aquí indica el, los trabajos que van citando aquí tenéis uno el trabajo que ha sido citado posteriormente por y por Juan bueno, fijaros que se ve aquí aquí se ve aquí no no eh, realmente fijaros os voy a poner aquí para que debería ser un historiógrafo a ver si pillo por aquí alguno guapo, es esto ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un concepto que se realizó... Yo, yo en ¿vale? eh, a esto, Los trabajos, ¿cómo si encuentro algunos mejor? Ahí, lo tenía que preparado. Como si han dejado... Este. Vale, mira este se ve un poquito mejor, ¿vale? Aunque no es de, de, de, de, del software, de bibliometría pero hay Es decir, empieza en los años 90, cómo se van publicando los trabajos y en función de la, Cómo se van citando, cómo, cómo se van relacionando. ¿Veis? ¿Vale? Por ejemplo, claro, aquí en estos gráficos tenemos muy pocos años y no tiene esta, esta profundidad, ¿vale? Pero imaginaos que analizamos 30 años, ¿qué se vería? Pues se vería, por ejemplo, cuáles son los trabajos pioneros, cómo han sido citados los trabajos pioneros, si sí, como ocurre aquí, fijaros, en nuestro campo de aquí, un trabajo que parece importante, que ha sido citado por tres personas. Pero que este clúster aparece totalmente diverso, eh, diferenciado de esto. Esto tiene que ser una singularidad de la métrica, que son gente que se cita entre ellos en otro lugar del mundo, pero que no están integrados en nuestro campo científico. ¿Vale? Aquí veis que, por ejemplo, el año 2016 hay una serie de muchísimos trabajos vale que han sido citados por otros trabajos fundamentales de 2017, que a su vez han sido citados en 2018. Pero bueno, ya os digo, tendréis que tener un periodo cronológico más amplio y hasta tener una representación más bonita como esta, y va a permitir analizarlo eh, en el tiempo. vale Antes había un software que era, ¿veis? Eh, que era aquí tenéis, por ejemplo, un software que desarrolló un, eh, Eugene Garfield vale que para historiógrafos de, de este tipo, y realmente lo que interesa es tener una imagen de este tipo, ¿Ves cuál es el trabajo pionero, cómo se cita, qué escuelas lo están citando, y después esas escuelas cómo se relacionan entre ellas, a partir de los documentos. O sea, una cosa muy chula, veis aquí que este Frente de Investigación, me da igual cuál sea, se inicia en el año 80, ves cómo durante los 90 se va ampliando, se va diversificando a finales de los 90 y explota aquí con muchísimos trabajos, ¿Vale? A finales de, de 2006, pero a finales de los eh, año 2000. Pero fijaros que te dan las referencias clave por los key papers que se están siendo citados y cómo se relacionan. O sea, que para esto de análisis sistemático eh, eh, es fantástico, ¿vale? Bueno, aquí veis una versión reducida. ¿Y qué más cosas cuento? Pues ya está. Eh, creo que lo de la collaboration... Bueno, lo de la colaboración pasaba un poco igual que con lo de la cositación. El software te permite sacar datos de colaboración. Vale, bueno, aquí hay un poco la red de colaboración, pero veis que la visualización es muy buena. Entonces, como comentaba antes, hay que sacarlo. Si la red no es muy grande, podéis sacar alguna... Vale, bueno, fijaros, aquí veis quiénes son los autores principales y los... Y los, diferentes, ...y los diferentes grupos de investigación que hay. ¿Vale? Pero me parece... ...me parece muy incómodo de manejar y, y poco útil. Bueno, aquí podéis... ...tenéis que tener además cierto conocimiento... ...porque podéis poner campos, pero fijaros... ...aquí ya también entra el tema del algoritmo de clúster... es decir, en función de qué se agrupan los... En función de que, de que indicados se agrupan los, los, los diferentes clusters. ...en fin, veis que es un poquito más complejo... ...aquí ya estáis viendo la cantidad de opciones que tiene. ¿Vale? Bueno, bueno, pues con eso voy a dar por terminado este asunto, ¿vale? Porque creo que llega al final. Vale, eh, sí, dejar aquí alguna cuestión miscelánea sobre Almetri, ¿vale? Y, bueno, fijaros, si tenéis, si tenéis referencia bibliográfica en software como Sotero, Mendeley, o algún tipo de software de este tipo, como sabéis que... Eh, podéis importar de Vista, Probablemente podéis trabajar de bibliometría. Si exportáis desde vuestro software de referencia bibliográfica en Vista, podréis chuparlo desde o importarlo desde, desde el Metri, ¿vale? Bueno, pues ya está. Eh, no sé si tendría alguna preguntita o algo. Imagino que cientos, sí, ¿no? <risa> Porque ya habéis visto que el software es bastante, bastante complejo. Pero ya habéis visto que os las opciones básicas, así que no, que no, no agobiaron. Vale, yo casi que prefiero, que son las una y media, ¿vale? Y la verdad que me agotan un poco las la clases muchas veces, pero casi que prefiero, ¿vale? Que le, que le di un vistazo, trabajéis por vuestra cuenta y en el Telegram, ¿vale? Vamos a estar Wense y yo allí eh, resolviendo la, las dudas que os puedan surgir. ya no podéis instalarlo, para resolver sobre, sobre la marcha. o animo, se me olvidó comentarlo, ¿eh? comentario final, o animo. Comparto un poquito aquí otra vez, ¿vale? Eh, que le dé un vistazo a la página web de, de Bibliometrics, porque fijaros. Aquí en la página web de de, Bibliometri, eh, de Bibliometrics, en esta Bibliometrics, ORG, creo que lo he escrito mal, pero bueno, igual, vamos a ver. Ahí bibliométrica aquí aquí os, re, os recomiendo, ¿qué os recomiendo? dale un vistacillo a Publication, aquí, fijaros, ellos tienen aquí, este es el paper, ¿vale? Este es el paper que tenéis que leer obligatoriamente, que es este que hace Máximo área y el Cucurullo, ¿vale? Que es que, que el paper seminar de, de, de, de este software, ¿vale? Que veis que lo publica en 2017, es un software jovencito, pero a esta gente, fijaros, no ha incluido aquí, una serie de our paper using bibliometrics. Y tienen diferentes ejemplos. Ah, amigos, 20 years of research performance, foundation and trend performance research management. Tiene diversos análisis. Os recomiendo que los miréis porque van a dar pistas de cómo podemos vale utilizar este software de manera práctica. a no que sé si han hecho aquí los amigos, yo no he leído este, pero imagino que este vamos a ver que han hecho aquí. ¿Vale? ¿Vale? Este es el trabajo que hacen los chicos. Fundación, origen y tendencia en, en, en management performance. Un análisis biométrico de 25 años. Muy bien, vamos a ver qué han hecho. ¿vale? Fijaros que este tipo de estudios os marca las líneas de si queréis hacer un estudio. cambiéis los, las palabras y si eh, Fundación A3, ponéis vuestro tema de investigación a 10-year analysis Para tener mismo tener aquí una plantilla de artículos científicos. Vale. este seguro que está chulo bueno, aquí hay el método bueno, ahí veis un poco lo que van sacando claro, ya un poco después van arreglando las cositas, las tablas como lo van exportando, pero bueno aquí las autores que más contribuyen o oh, el historiografo vale, ahí lo veis si yo a saber, lo hubiera explicado este veis aquí los trabajos seminales que está muy chulo, el historiógrafo, eso está chulo los 230 artículos con la Local Citation Score, ¿acordáis? ¿Vale? Ah, los mapitas, Evolution Map. Mira qué chulo, ¿vale? Hay aquí la, la, el tiempo, lo he puesto en un espacio bidimensional. Bueno, bueno, eh, en fin, que ahí tenéis varios artículos, ¿vale? Aquí dar un vistacillo a, como comento, a Papers, porque aquí tenéis varios varios ejemplos. Yo me escogería estos que tiene Máximo, o estos de your paper ¿vale? Y seguro que os da inspiración. Bueno, pues ahora sí a si voy a cortar de verdad, ¿vale? Si alguien quiere decir algo, que se manifieste. Si no, nos vemos por el Telegram, ¿vale? Oye, para pues ya, ya está. Ya simplemente me queda. Me queda desearos que paséis una feliz una fiesta. A ver si, si este año, el siguiente año un poquito menos movido que, que este 2020. Pasadlo bien, disfrutad de la familia, dedicar un poquito de tiempo a a hacer algún articulillo y ya estamos. Vosotros sabéis que estamos siempre disponibles en, en la página web de, de en el Telegram donde yo sigo publicando. Intentaremos resolver vuestras dudas, ¿vale? Un abrazote muy muy fuerte. ¿Vale? Pues nada, hasta luego. Adiós. Adiós. Escribí muchos artículos, ¿eh? Sí, sí. <laughs>